Todavía no es un momento de conexión este momento. de familiares de detenidos desaparecidos traemos por primera vez en una sola para denunciar la desaparición política para preguntar ¿dónde están? eran tiempos oscuros oscuros como estos hoy, 43 años después retomamos este gesto de rebeldía tejiendo fuentes alimentándonos de las estrategias de resistencia y la sublevación creada por nuestras compañeras, construyendo nuevos lenguajes y nuevas formas de habitar, objetos que se oponen insistentemente a las constantes fuerzas de la cueca larga militar. Otro 8 de marzo el año 2016, el colectivo Cueca retomamos este grito, grito de denuncia encarnando las consignas de poner el cuerpo y hacer política con nada bailamos la cueca sola para desprivatizar las memorias bailamos la cueca sola deshilachando los relatos hegemónicos en nuestros gestos está la memoria de las mujeres luchadoras de las agrupaciones en dictadura la memoria de nuestros pueblos cansantes la belle vieille, la belle vieille, Ahí, ¡Ay, ay,